Barrotes y tras los barrotes un muro. Y en el muro he escrito mi nombre, junto a otro nombre del pasado, con el que jamás he hablado. Ya se sabe lo que hay detrás del muro: más barrotes y más muros, necesarios, involuntarios, para los ausentes, inexistentes. Para los presentes Cuanto menos intrigantes cada cual metido en su propia celda, construida por él mismo y los sabios contemplando en sus celdas transparentes cada cual metido en su propia celda, construida por él mismo y los sabios contemplando en sus celdas transparentes tengo que seguir construyendo ventanas, la luz eléctrica aún gana Voy a rodearme de cristales de Kikaipón Buscaré mis ojos, la mirada pura Podré apagar la corriente Sin tener que preocuparme En directo, Cata, aquí en 7.7 Radio, abriendo la temporada 32 del programa.